El verdadero potencial de la herramienta de arco está explotarla creativamente A esta herramienta la vamos a encontrar justo debajo de la herramienta del pincel Y tenemos aquí la herramienta del arco que no tiene un atajo de teclado aún designado ¿Cómo funciona esta herramienta? Tiene varias formas Primero vamos a dar doble clic sobre la miniatura que está ahí en la herramienta y puedo definir el arco, desde, yo quiero que crezca desde la esquina o desde el vértice superior izquierdo, creo que quiero que crezca hacia afuera o desde cualquier vértice, la verdad esto no es muy complejo, ¿no? Puedo definir qué tan eh, longitud quiero tanto para el eje X como para el eje Y. Bueno, normalmente aquí no hacemos ningún cambio, simplemente quiero que sepas que aquí damos doble clic, podemos configurar sus opciones o clic en ok, y la otra forma que la puedes hacer de manera manual que te recomiendo bastante es con clic y arrastrar ok, si presionas la tecla de shift al mismo tiempo estás creando un arco de radio bastante perfecto muy bien, y si presionas la flecha hacia arriba del teclado, mira eh, mucho más curvo o hacia el otro extremo, cóncavo o convexo, manejando tranquilamente las dos las dos herramientas, y si presionamos la barra espaciadora puedo moverme por la mesa de trabajo, voy a soltar el mouse y después el teclado a partir de ahora, bueno, se me ocurren hacer algunas cosas interesantes como la que vas a ver en este momento si presionamos la tecla R, presionamos la tecla R en el teclado, nos va a salir ese punto pivot que está ahí para moverlo, lo voy a colocar por acá más o menos y voy a presionar al clic. me va a salir la ventana de rotación, voy a elegir aquí en ángulos, voy a elegir 10 clic en copiar, y en este momento estoy presionando control D para que puedas hacer este tipo de figuras tranquilamente trabajando con el arco. Te sigo motivando para que aprendas cada día más y más. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.